No, está bien hecho el panar no está buenísimo y todo wow ok ya, entendí ya si ya me seco, se bueno, por... a hacer cosas en pedazo bueno mejor a yo campea le han dicho a Sony de dónde sacó estas imágenes y él en sus videos para responder los objeto todo decía que era falso eh... Que bueno, si ustedes creen que, que esta situación puede ser falsa Como dijo yo campeón, mirado bien, fijamente en el medio, en la tierra de todo el mago, eh Ya que hay una luz que pues puede que no jode puede haber un error ahí, ¿eh? Acabo de caer los calleos, cayeron, Ah, todo bien eh. Y si yo campeón troleo a, a Sony y a sus seguidores, ¿no? <ríe> y a los haters mejor no, dicho. Porque estaba muy buena troleada y bueno, ya estoy casi tomando de la tula de, de la voz. <ríe> buena tula